Si la noche es infinita como tú El vacío en mi alma es temporal Los colores de tu iris en cartón Es la única serie que quiero mirar El tornado de tus besos despertar tus pupilas de cristal, formar un verso y perdernos en el high, donde nunca nadie nos podrá encontrar. Y simplificar la idea de querer y pintarla en una estrella navegando. También la piel de tu piel Estoy llegando Espera si te vas Esperaré Y si te quedas Nunca olvidaré Si despegas Despegaré Y si me duermo Te soñaré Y si la noche Es infinita como tú No es real Ese hechizo, magia, tarot o vudú. Porque este sentimiento no es normal Llevo años sin tener a quien amar Por favor disculpa esta intensidad Si la noche es infinita como tú De la luna no me voy a despegar Significa la idea de querer Y pintarla en una estrella Navegando la vialatea de tu piel Estoy llegando, espera si te vas me esperaré Y si te quedas nunca olvidaré Si despegas, me esperaré y si me duermo Soñaré